Bien, voy a abrir un proyecto en Unity que voy a denominar, recordemos, un proyecto tipo 3D, lo voy a llamar práctica 6. Bien, una vez que tenemos Unity cargado, como siempre me gusta cambiar el nombre de la escena. En vez de llamarla sample scene, voy a renombrarla como escena 1. Voy a crear también... Aquí en los assets otra carpeta, una carpeta que voy a denominar de texturas, textures. En esta carpeta voy a incorporar una imagen, en assets le doy a importar. En esta carpeta voy a seleccionar un fichero, que va a ser un fichero de imagen, en este caso es del logo RJC, pero lo importante es que vosotros podéis elegir cualquier Imagen que sea eh, cuadrada eh, y que el lado sea eh, una potencia perfecta de 2. Esta en particular es una imagen de 1024 x 1024 píxeles. Ya la tenemos aquí en texturas, lo voy a meter aquí dentro. Ahora sí lo tengo dentro de texturas. Muy bien, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a seleccionar en mi escena la cámara principal. Voy a establecer su posición en las coordenadas y 8 y 26 y a continuación la rotación 0 200 0 por otro lado la luz direccional que es como el sol que inunda toda la escena da igual su posición pero voy a establecer su rotación 135 0 y 0 y la intensidad voy a establecerla en 1,5 a continuación voy a añadir un GameObject de tipo 3D plano. Este va a ser el suelo, de hecho voy a renombrarlo como suelo. El suelo, voy a establecer su posición en 000, ya está ahí, así que no lo tocamos, y su escala la vamos a modificar para que sea más grande, 10 en X, 1 y 10 en Z. Luego todo esto es nuestro suelo. Voy a crear una carpeta materiales. Y dentro de esa carpeta materiales voy a crear un nuevo material que voy a denominar suelo. Suelo simplemente va a ser un color liso. Entonces voy a establecer un albedo. Por ejemplo, me gusta el azul, el azul oscuro. Es 0000AA. Pero bueno, podéis elegir el color que queráis. Entonces, este material lo voy a seleccionar y lo voy a arrastrar hasta el, el game object suelo. Ya tengo el color que deseo. A continuación, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un game object vacío y esto lo voy a denominar bandera su posición va a ser 0 0 0 perfecto va a ser un contenedor porque dentro voy a crear el resto de elementos en particular otro GameObject que va a ser un objeto 3D de tipo plano que va a ser la tela de la bandera voy a renombrarlo como tela aquí se ve mejor la tela Bien. ¿Qué voy a hacer con la tela? Por un lado voy a establecer su posición en X va a ser menos 5, en Y va a ser 14 y en Z va a ser igual a 0. A continuación voy a ponerla vertical, por lo tanto la rotación va a ser de 90 en el eje X. ¿Vale? En este caso tenemos una bandera que es cuadrada, pero podríais modificar el factor de escala si quisierais que fuera rectangular. Bien, voy a crear en la carpeta de materiales otro material, que va a ser la bandera. Entonces lo voy a denominar tela. En este caso, en su albedo, voy a seleccionar el fichero... De la en este caso, logo RJC, vosotros podéis poner la imagen de la bandera que queráis, va a ser esta, y voy a arrastrar este material al GameObject Tela. Ya tenemos la tela correspondientemente. A continuación, voy a hacer lo siguiente: voy a crear el mástil, es un GameObject de tipo. 3D cilindro. Este cilindro lo voy a llamar mástil. Voy a establecer su posición en las coordenadas 0, 10, 0. Y por otro lado, su escala va a ser en X 0,4, en Y va a, ser, eh, va a ser 10 y en Z también va a ser 0,4. O ya tengo un tubito finito que es el mástil. Por último voy a colocar otro GameObject de tipo esfera. Que voy a denominar remate. Esta esfera va a ser colocada en la posición 0, 20, 0. Ahora vamos a anidar el remate, el mástil y la tela dentro de nuestra bandera. Ahí está. Y ya simplemente por tener un poquito de orden en mis carpetas del proyecto voy a crear mi carpeta scripts, donde todos los scripts del proyecto estarán aquí. Bien, aquí tengo mi bandera. Veis que me voy a dejar un poquito para verlo mejor. Esta es mi bandera. Ahora os toca a vosotros.